Seguramente va a pedir el Uber para poder llegar a la terminal Que nos va a llevar a nada más y nada menos que... ¡Leo! ¡Leo! Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce Bienvenidos a un nuevo videoblog Yo me encuentro aquí en Guanajuato Centro Y este es un video sumamente especial que ustedes me han pedido muchísimo porque en los comentarios de mis últimos videos en León y también en los videos aquí en Guanajuato me han dicho, Catherine, cuando vas a probar las guacamayas? Así que hoy me alisté exclusivamente para irnos rumbo a León a probar las famosas guacamayas. Así que aquí empezamos. Estoy acá en mi aposento en Guanajuato Este es el Hotel Antigua 13 Me fascina, me encanta tanto Que subí un super video A mi cuenta de Instagram aquí En esa hermosa alberca Como le dicen ustedes para mi piscina Entonces vayan a mi cuenta de Instagram, chequen el video y díganme qué tal Oigan, antes de ir y... Por Hello. las guacamayas Acá está Gise, Gise casi no nos vemos A ver, a ver, a ver, así No, menos, vamos a morir Acá está Gise conmigo en el videoblog, como siempre ya ustedes saben eh, Vamos rumbo a probar esas guacamayas, pero antes ¿Qué hora es Gise? ¿Qué hora es? Es hora de desayunar No, ¿qué hora es? En serio son <risa> las dos de la tarde. Son las dos de la tarde y todavía no hemos desayunado. Entonces, antes de ir a las guacamayas, vamos a ir por algo que comer aquí en Guanajuato Centro. Acá vamos a llegar al lugar de las tortas y Gise está como inspeccionando, no sé. Gise, está inspeccionando que te la haga a tu gusto? Sí, que no me gusta con vegetales, ¿tú ¿sabes? Qué? Exacto. Ya me ha pasado que a veces... En 4 Sí, me hace daño Mentira, Giza tiene el estómago muy débil <risa> Ese es un estómago no mexicano Bueno gente, acaban de llegar Acaban de llegar nuestras tortas Giza hizo algo muy raro Pidió que la cortaran por la mitad Agarró la mitad mía y me dio una mitad de ella Pedí a Rachel y pedí nuevo pollo Entonces vamos a... Ella tiene que compartir, tiene que aprender a compartir Yo comparto, pero también como mucho Vamos a empezar pues Bueno mis amores, ya acabamos de comer Ahora sí estamos... ¡Yay! Ahora sí hay, hay fuerza, ¿verdad? Hay fuerza y voluntad para viajar hasta León Pero como les mencionamos hace poco, estamos acá en Guanajuato Entonces lo primero que vamos a hacer... Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar un Uber Uber, estás no. loca. a la terminal, no tenemos que ir a una terminal de buses, ah sí, vamos a ir en Uber y luego Ajá. en la terminal agarramos un Uber porque supuestamente una señora, sí bueno, un Uber le sale, qué sé yo, 600 pesos y yo, ¿qué? 30 dólares y, yo, ¿qué? <ríe> ¿Y yo, cara, hello me vio cara como de. Joder. ¿A quién está saludando? El señor que se estaba riendo de nosotras y ah. estaba reí, muy reído con nosotras Ok, bueno gente, vamos a buscar el primero que todo el jardín central. No sé por qué, pero allí se dijo que vamos a ir al jardín central y luego eso seguramente va a pedir el Uber para poder llegar a la terminal Ay, que nos va a llevar a nada más y nada menos que, que Leo. Oigan, miren lo que hay acá. Se van a casar. Dios. Ahí está Gise maravillada porque está seguramente esperando su boda, pero wow, qué belleza. La verdad, esta iglesia es súper hermosa y utilizarla para un matrimonio pues todavía es genial. Oye Gise, cuéntame algo. ¿Por qué tanta ilusión al ver a la, a la chica con el vestido de... De bodas. No, no, sé, no sé, yo creo que yo me veo así casadita con festivas y largos. <risas> Sí, ya te vi yo. De hecho, quiero que ustedes aquí abajo en la cajilla de los comentarios si están disponibles, por favor, para mi amiga, comente, porque necesita por favor. necesita alguien para casarse. Necesito la green card mexicana. Ah. Finalmente dime a dónde me estás llevando. Porque creo, creo, tengo la percepción de que estás perdida. No estoy perdida. Vamos a caminar al final, como del centro. Llegamos como al par, al mercado Hidalgo, y más adelante hay como estaciones de autobuses, entonces no sé, ahí podríamos agarrar el Uber o el bus fácilmente realmente no tengo idea de dónde se sacó la teoría esa de que el Uber o el bus o lo que sea, yo la voy a seguir, si ella falla en esto, pues yo tomaré el control ¿ok? yo tomaré el control no. <risa> eso no puede pasar miren que tengo aquí gente el grandioso mercado Hidalgo oigan, quiero decirles que voy a subir un video en el mercado Hidalgo que ya lo grabé me encantó muchísimo, pero lo voy a subir en dos días Así que por favor estén pendientes Mañana va a haber un video diferente Y el día siguiente mañana Va a haber un video en el Mercado de Hidalgo Así que no se lo pierdan Dice se dice que aquí nos vamos quería ni siquiera ha mirado la dirección de ese bus Así que no sé Vamos a ver si es aquí o no Al parecer sí Yo lo voy a seguir la corriente No tengo idea pero bueno, si ¿Sí es este, ¿cuánto hay que pagar? Yo tomo no, no tengo cargo, pero me quieres ver. ¿Por qué me hacen montarme en el autobús sin dinero? Porque me quieren montar en bus para ver qué, qué, qué, qué, qué son ¿Cómo es? Sí, porque según tú, o sea, según lo que yo pensé, nos íbamos a ir en Uber y de repente estoy aquí en un autobús. Te engañé. Pero qué cool, me gusta. Vamos a experimentar. Bueno gente, permítanme anunciarles Que oficialmente llegamos allí se está pidiendo allí los boletos Rumbo a León, o sea Este viaje es exclusivo para probar Las benditas guacamayas Es tanto así lo que ustedes han escrito en los comentarios Los que nos han dicho Los que nos han recomendado Vayan a León por favor a probar las guacamayas Entonces nada, estoy súper contenta ¿Cómo estás? Acá me acaba de encontrar un amiguito ¿Cómo te llamas? Luis ¿Estás asustado Luis? No siempre porque Tranquilo, no pasa nada, no, no, no. Oigan, de verdad bus? que se fue el bus, que se relajo. ¿A el bus? Ah, Gise, ¿por qué relajo. Allí, ¿sí? Porque me asustas así, me acaba de decir que se fue el bus y resulta que es este, no puede ser. Ya se puede cruzar. Let's go. Amigos y amigos, les voy a anunciar que acabamos de llegar a León. Sin embargo, Gise venía muy dormida en el bus. Y pues simplemente no se dio cuenta Y se bajó en la parada que no era Ahora estamos aquí y estamos a casi Una hora del lugar al que tenemos que llegar Entonces bueno, vamos a pasar a una tienda rapidito A ver si podemos comprar algunas cosas Mientras llegamos a nuestro destino final ¿Qué vas a comprar finalmente? Oye, vine a hacer window shopping No, comprar vestido de baño Pero es que no hay, yo creo que no es de temporada Acá llega nuestro Uber Para reivindicarnos en la vida Ya que pues esa señorita se quedó dormida Y no queda de otra que bueno tomar un Uber para ver hacia dónde nos lleva o hacia dónde nos deja. Un lugar que por lo menos conozcamos. Hola. Hola. ¿Usted sabe dónde podemos encontrar las famosas guacamayas? Sí, en el parque de Hidalgo. ¿Y qué tan ricas son esas guacamayas? Están, bueno, para uno de mexicano, están muy ricas, pero están muy picosas. ¿eh? ¿Muy sí, picosas? muy picosas. Sí. Ah. Ahora sí gente, aquí estamos. Gise, te ves yeah. súper bonita en la toma. Gracias. De verdad, tienes un color bien cool. Bueno, ya llegamos aquí. Estamos justo en la zona piel, ¿verdad? Sí, estamos listos. Estamos Dijo listos. Ya yo sabía dónde estaba porque Leon es lo mío. León es lo... Yo creo que yo también sabía dónde estaba, pero yo tenía que... Yo siempre sabía Lo único que aquí es un fogaje, un calor. Que bueno, en verdad, no, no puedes caminar. Tenía que recordarlo. Ya recordé todo, León. Acabamos de llegar aquí a un puestito Porque antes de ir por nuestra guacamaya Pues lo primero que vamos a hacer es probar Obviamente el emblemático caldo de oso No se pueden ir a León sin probar caldo de oso De hecho estábamos buscando caldo de oso En Guanajuato Centro pero jamás lo encontramos Y aquí acabamos de parar en un puestito Ya lo están preparando Hay una cosa que no sabía Y era que uno puede como que elegir qué llevaba Entonces hoy estábamos como confundidos Digo con que qué le ponemos, que no le ponemos Pero bueno vamos por nuestro caldo de oso nuestro grandioso caldo de... <risas> nuestro grandioso caldo de oso esta vez es diferente porque tiene picante verdad sí. la última vez que lo probamos no tenía picante entonces tal es, es, vez va a ser algo muy nuevo en verdad para mí no. Ay, pica, pero es la gloria, de verdad. No. Acabamos de llegar a un lugar aquí en la zona piel en donde venden guacamayas Al parecer vinimos un poquito tarde y no había muchos puestos en la calle Entonces vinimos a este sitio, Preguntamos, ¿ey, guacamayas? Dicen que sí, así que ya las pedimos, vamos a probarla, vamos a ver qué tal Vamos a hacer una cata profesional de guacamayas de león Bueno, yo con nuestra guacamaya, yo estoy muy contenta, ya finalmente la voy a probar Solamente pedimos una por el momento porque es enorme y ustedes ya vieron que acabamos de comer Entonces básicamente... Vamos a ver a qué no sabe, tiene chicharrón adentro. Eso me parece un poco extraño, pero bueno, vamos a probarla. Sí. Supongo que se le pone la salsa roja, ¿no? Vamos, lo que vamos a hacer es que vamos a picar. Lo que vemos aquí es que trae aguacate y chicharrón así como ¿Sí? seco. Te la están pidiendo guacamayas también. Se me abuela la boca, dice, De verdad que sí. Sí, se me acabado. Y si no lo lleva no importa. Acá se lo ponemos? ¿Sí o no? <risa> sí. <risa> se me va a destrozar la mía. 3, 2, bueno, ahí Ahí voy contigo, ya, ya, ya. Yo no voy a poner algo que pueda. La combinación de sabores es algo no común porque nosotros simplemente no se sé, nos quedamos acostumbrados con me. me parece esplendorosa. Me encantó. Creo que valió la pena el viaje hasta acá. Qué vaina tan buena. Bueno mis amores, esas fueron las famosas guacamayas de acá de León, la verdad no me esperaba que supieran tan cool, me gustaron muchísimo, de hecho la combinación del chicharrón con el pan para nosotros es algo un poquito extraño, entonces nos quedamos al, al principio como que wow, cómo vas a ver esto, pero una vez las pruebas quedas enamorada, yo estoy segura que va a volver a León para probar otras guacamayas, pero la verdad, Buenísimas las primeras que probé En verdad espero que les haya gustado muchísimo Este video por favor compártalo con sus amigos Esto es León La tierra de las guacamayas Deliciosas, yo soy Catherine Boys Espero que les haya encantado este video, compártanlo, denle me gusta Y por favor suscríbanse al canal si aún no lo han hecho